Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili. vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estoy aquí ya preparado para entrar directamente en el portalón de la derecha. Como dije, toda esta parte la voy a hacer por la derecha a ver si me sale un enemigo que no me haya enfrentado. Y vamos a ver. Mm. Estos son de los que le ataco y vienen a por mí. Y tengo todos de daño en área. Vale, estos son... Camex y un invocador. Este no mola. Vale. Pues nada. Ay. No, no, no, no, no. No ha activado... A ver, voy a reiniciar un momento. Vamos a reiniciar un momento. Que no ha activado el Spark de invocador. Este se lo vamos a dar a Edge, por ejemplo. Lo vamos a mejorar al máximo. Vamos. Vale. Vamos al a este para que recupere más vida. Daño de arma y probabilidad crítica y encima cuanto más daño haces, un 30% te lo recuperas tú. Este. Recupera un 10%, un 60% cuando vuelve. Así que guay. Y, y, y... Este. Porque el otro no me interesa, la verdad. Pero bueno. Me interesaba más el lado izquierdo. En este sí que desbloqueo a Rabbit Mario. Pero bueno. No me voy a quejar. Vamos allá, ahora sí que sí. En serio no le doy. Pues no le doy. A ver. Vamos a activar. Con este vamos a activar el logrador. Punto primero. Ah, pues esos no, son, no es de los que... Tal. Pues vamos a dañarle, ¿no? Ya que no me ataca. Vamos a activar el escudo. Vamos a activar. No sé, el escudo no vaya a ser. Y, y, y. ¡Bum! Y con esto es que no puedo atacar. Vamos a. Faltar. Vamos a activarle, que este no me puede atacar, pero bueno, que me da un poquito igual. Nos quitamos un par de ojos. Y ahora sí que sí, turno del enemigo. Vamos a ver el turno ya. Vamos a ver un poco de Menos mal, eh. Vale, tenemos aquí acelerón para hacer, con este también tenemos acelerón para hacer, y con Edge tenemos acelerón para hacer, con Edge podemos atracar, atracar, sí, atacar a este... no le matamos de puñetazo de la casualidad a 46 de vida pues mira me activo esto aluvión de espadas vamos a quitarnos estos tres y listo está listo bueno, ahí con esta podemos saltar tal que aquí. Y. No le doy, eh. Aquí sí. Vale. El kamek y tal siguen ahí. Así que si no se mueven, yo no voy a hacer nada. No, si activo esto No le doy, así que nada Este Muerto, pero me congela Ah, Tenía que haber saltado con el otro. Dañan los tres. Trasca la trasca, eh. Con no puedo hacer nada y con este ya he terminado. Hemos ganado. Hemos ganado. Pues sí, mira. Ha sido cortito. Pensé que iba a ser más complicado. Una. una moneda ahí. No sé dónde hay más. Bloquecitos. Para aquí. A ver. Estos bloques de 5. Esto por acá. ¿Dónde han activado más? Aquí arriba. Bien, pude coger esas. Vale, oye. Bastante bien, bastante bien. Bastante sencillo, curramos un poquito de vida. Perfecto. Cogemos a Rabbit Mario. Bien, bien, bien, bien. bien. Yo creo que va bien. Va ah, bien. A ver aquí. Lado derecho. Mira, me hubiese interesado el lado izquierdo. Pero bueno, el lado derecho tiene tres prismas de habilidad. Vale. Ojo malvado, destruye los ojos de oscuridad otra vez. No tengo ningún inconveniente. Vamos para allá. Derrota a hechizadores. A 7. ¿Y el blanco de la izquierda me ha enfrentado a él? Yo creo que sí, ¿no? Me he enfrentado a todo lo habido por haber. Vamos a comprar aquí curachone. Curachone. No puedo más vamos a poner los árboles de habilidad de aquí de mis personajes vamos a ver vamos a ver vamos a darle esto del regalito técnica de agotamiento como que me la atrae un poco al pairo de aquí no y esto qué? distancia de rebote me interesaría un rebote extra. Mm, mm, los objetivos en tal cantidad de esto. Pero necesito este para poder coger el otro. Así que vamos a darle a este. Y luego este necesito 3. Vale. Adquirir 3. Probabilidad de críticos es que es uno y 1. Así que nada. Vamos a ver con esta. Guardián no, pero cuando se usa cada aspecto 95 para un nuevo punto de acción, ¿se lo doy? Es que la protección un turno menos me interesa. Vamos a darle dos aquí. Y, y, y alcance de la barrera. Yo creo que voy a coger daño de arma. Vamos para allá. Uy. Con Edge, ¿qué me interesa? Me interesa... No, me interesa esto. Me interesa el alcance de arma, me interesa el aumento de impacto, creo yo. Aumento de encadenamiento 5% por golpe. Aumento esto, yo creo. Ajá. Y vamos a darle a este. Esto. Más esto. No, esto no. Más esto. Vamos a darle la curachone. Dos de vida. Y yo creo que daño crítico. Aumento de esto. Esto y esto. Creo que sí. Vamos a ir así. De aquí. No tal, vale, perfecto, perfecto Bueno, yo creo que Voy a dejarlo por aquí, no creo que No creo que el siguiente sea rápido Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente de vídeo, no me falléis